Tenemos, tenemos en estos momentos una interesante entrevista, además una hermosa entrevistada que estará con nosotros eh, y que nos está representando en el Miss Mundo. En mi peña, candidata al Miss World 2022, eh, vamos a saludarle. A darle la bienvenida de una vez. Buenos días, Amy. Qué bueno que estés en el panel. Gracias, muchísimas gracias, de verdad, por, por compartir conmigo su espacio. Y pues, estar nuevamente aquí, ya digo mi casa, porque ustedes <coughs> me dieron la patadita de la suerte cuando yo era, uh, era Miss Duarte. Sí. Y pues, ahora ya tengo la responsabilidad de todo el país. mi qué maravilla tenerte aquí con nosotros. <coughs> gracias. La primera pregunta. Esto se va a salir un poquito de la... Eh, tu pelo. Normalmente sí, las, sí. las modelos, ¿verdad? Las mujeres que participan en este tipo de actividades se empanan con el pelo, ¿cómo que se dice? lacio ¿eh? Sí. Las ondas, eh, sí. De, de, como de blower. De ellas más natural. Pero tú lo usas tropical, así, bien, bien. Sí. Eh, ¿Eso no, no te ha afectado en, en el desarrollo de tu carrera? Para nada, para nada. Como modelo, incluso este es, mi, como se dice en los Estados Unidos, mi selling point, que con, o sea, con uh -huh. eso este yo vendo con mi pelo. Ya en el concurso de belleza, pues el pelo rizado es algo que nos caracteriza a nosotros los dominicanos. Uh -huh. Y pues yo como profesional y como modelo, siempre he dicho que mi pelo eh, no me define, pero sí me caracteriza. Entonces, yo todo look, cualquier peinado, sea con ropa estilo, yo me lo disfruto todo. Te lo pregunto porque incluso aquí en, la, en República Dominicana, evidentemente por el, el atraso que tenemos a nivel eh, social y cultural, eh, hay empresas que no permiten que las mujeres vayan con, con, por ejemplo, con ese tipo de peinado, con el pelo rizado y, y, y demás. Entonces, aquí en Dominicana, eh, ¿te ha funcionado bien? Sí, siempre. o sea, la, la, Todo el mundo me ha acogido muchísimo, especialmente la comunidad afrolatina y, y las chicas con pelos rizados. O sea, siempre me están apoyando, que le encanta mi pelo así. A mí me encanta mi pelo también, así que yo siempre me lo voy a disfrutar. Eh, y creo que de, quiero invitarles a todo el mundo a que sean más eh, aceptantes de este tipo de pelo. Sí, recuerda que hubo una situación incluso uh -huh. con un estudiante que supuestamente le negaron una, una beca por tener el pelo eh, eh, rizado o sea, y pelo eso, no fue, de, no eso fue un capacidad. tema eh, eh, de debate muy muy agarrido aquí en la República Dominicana. Sí, porque es romper con los estereotipos, sí. Así es. que es lo que realmente nosotros debemos de ir avanzando y cambiando. Pero, en mi, háblanos eh, de tu experiencia, eh, el tema también de representar a la provincia en el mismo mundo, y por supuesto allá en Puerto Rico, también cuando se eh, dé porque hubo un cambio de fecha, háblanos un poquito de todo esto. Así es, bueno, como Miss Duarte, eh, súper feliz, siempre desde el principio, mi provincia, mi gente me dio apoyo en lo absoluto, ya cuando gano el título eh, de Miss Mundos República Dominicana, que me cae un peso muchísimo más grande, sí. eh, pero siempre lo acogí con mucho amor, con mucha alegría y con todo el respeto que lo medita, eh, ir a participar y, y representar a, a mi bella isla, en el internacional, de verdad que fue una experiencia grata, maravillosa, porque es un intercambio cultural inmenso. O sea, imagínate, somos 100 países wow. compitiendo eh, eh, en una isla vecina, en Puerto sí. Rico. Entonces, ya la final iba a ser diciembre 16, duramos un mes en concentración. Eh, fue muy bello, eh, pero también tuvo como que sus altas y bajas, ya por eso de, de, del COVID. Había muchas chicas que resultaron con COVID, incluso personas del staff también, eh, terminaron con COVID, así que ya Julia Morley, que es la, la presidenta de la organización, eh, tuvo que tomar la decisión de posponer pues, por 90 días el concurso y pues ahora va a ser en marzo 16. Hoy estamos a 20 de enero, estamos hablando de dos meses que, que sería el concurso. Así Durante es. todo este tiempo, ¿qué están haciendo las candidatas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás en el país? ¿Continúan preparándose? ¿Cómo es todo el proceso de espera? Corazón, siguiendo, hay que seguir trabajando, de verdad que sí, que uno nunca te termina de aprender, así que en lo que es pasarela, preparando ropa, pelo, estilo, cultura general, todo en general, o sea, seguimos trabajando fuertemente para seguir dando lo mejor de la República Dominicana en el extranjero. Hay algo que se da, Yerjan, eh, en mi amigos televidentes, con las modelos. Eh, anteriormente, esto también ha ido cambiando un poquito, se entendía que las modelos... Eh, solo era la pasarela, eh, la parte de la belleza, y se ha ido entendiendo que no, que hay otro aspecto que debe de acompañarla, que es la formación, el conocimiento, la cultura, empoderarse de temas sociales y de sus países de, que, que representan. En ese sentido, háblanos un poquito eh, a, a nivel eh, académico, eh, tu visión sobre nuestro país, o sea, un poquito más cercana a la realidad social, parte de la verdad, que eres hermosa, Gracias. y, y, y este, en este sentido. Mira, sí, eh, eh, estoy muy de acuerdo contigo, eh, pero ya todos los tiempos han cambiado y concursos como el Mis Mundo se han encargado de que la verdadera belleza de, del ser humano, de la mujer en este caso, sea la inteligencia la que resalte. Eh, por lo tanto, siempre nos la pasamos trabajando con, con causas sociales. Eh, había mencionado ya tiempo atrás que mi causa social era la inclusión de las personas con síndrome de Down a nuestra sociedad, que fue la causa que representé en el concurso nacional y también la llevé al internacional. Y, y es algo que, que me llena mucho porque es algo, un tema muy personal para mí. Este, la República Dominicana... Eh, es, es un país que, que amo y adoro y siempre eh, es importante uno sentirse, ¿cómo te digo? Como que, aunque las cosas no estén como tú quieras en ese momento, tú siempre tienes que pensar que todo puede cambiar en un futuro. Vamos a seguir avanzando. Ahora mismo el presidente Luis Abinader está en España y yo creo que eso es algo extraordinario, eh, que, que la República Dominicana se haga sentir eh, en Europa. Y pues, nada, así va la República De hecho, eh, la Feria Internacional El fitur está dedicada a la República Dominicana en esta ocasión, que es algo maravilloso. Que eh. Creo que es la primera vez que un mandatario de nuestro país... Eh, viaja hacia allá, hacia el extranjero. Para no tengo el dato. Eh, en, en el caso del FITUR, sí, el repunte que tiene y el impacto, sí, pero eh, me parece que han... Que han no, no, no, no tengo el dato, sí, es el primer presidente. Pero de, de hecho, sí, el hecho de que haya sido de, de esto, sí. dedicado a la República Dominicana y que los reyes de España, eh, conjuntamente con el presidente Luis Abinader... Eh, la inauguraran, es algo muy importante y que evidentemente va a traer mucha inversión y muchos turistas nuevos para la República sí, Dominicana. Sí. Se lo digo porque la Miss World de España y yo, eh, ella era como que con la que yo siempre me la pasaba okay. en el concurso entonces ella está que ay aquí está tu gente y nos hemos pasado conversando sobre sobre ese tema todo este tiempo sí. incluso está hablando con ella esta mañana también en, eh, tienes pregunta eh, en la selección eh, muchas jóvenes le gusta el modelaje a veces las condiciones económicas no lo permiten el apoyo a veces es limitado también desde el aspecto eh, gobierno eh, en ese sentido, para participar, por ejemplo, el concurso acá a nivel local, que es el más importante que tenemos, me parece, a nivel local, así el Santa Ana a veces uh -huh. no se le da como esa importancia o relevancia. Eh, ¿Cómo es el proceso de que las muchachas puedan participar e ir calando, eh, ir llegando a...? Porque tenemos diferentes concursos en, en mis tierras, o sea, hay varios, no, no, sí, no, no, no conozco mucho. Eh, mira, mi conocimiento es un poquito limitado en el área de los concursos porque el Miss Mundo fue mi primer concurso. Wow, yo nunca había participado en un concurso de belleza, yo siempre me había más ido por el área de modelaje profesional, pasarelas y eso. Okay. Entonces esto es una, una nueva experiencia para mí, eh, que fue una oportunidad brindada gracias a Giegelo Paulino. Eh, uno de los nuestros, uh -huh. eh, aquí de nuestra ciudad. Nuestra estrella, eh, Miguel, es. <risa> Paulino, Beguelo. <risa> y pues de verdad que él me ha ayudado en absolutamente todo desde que yo era amistuarte. Pero ahora es un gran él... logro, si es la primera vez que participo sí, y claro, ir, claro. por sí. encima de muchas damas hermosas eh, también. Y es, por eso yo siempre he dicho que la preparación viene desde que uno es pequeño. Sí. Eh, todo lo que uno ha vivido, todo lo que te conlleva en la vida, es lo que te ayuda a tu prepararte para, para, tu, para estar en un concurso. Ya las pasarelas, ya eso es algo más que tú puedes ir arreglándolo mediante, vas, vas eh, pues, preparándote esos últimos días para okay. estar en el concurso. Eh, mi organización también, eh, Mis Mundo, a, a que está encabezada por Diana y Mota, son mis ángeles en la tierra. Yo necesito la más mínima cosa y ahí están ellos para respaldarme y, y darme todo el apoyo en lo absoluto, así que eternamente agradecidas con todos ellos. Emi, eh, ¿quiénes además de que lo te acompañan en este proyecto? Mira, ahora mismo está mi madrina, María Paulino, Luis Vargas, tengo tantas personas eh, de Animota, que no quiero ni mencionarlo, porque no quiero que se me queden tanto, pero toda la organización del Miss Mundo, de mi equipo también de aquí, de, de la provincia de Duarte también, son tantas personas que desde el día uno que yo dije, Voy a intentarlo, quiero hacer lo que piensan. Me dijeron, ya te estamos esperando con maleta lista, ahí para gocear por ti y, y, y a apoyarte en todo lo que tú necesites. ¿Qué significa ganar mis mundos para ti de manera personal y por supuesto para el país? <ríe> para Amy en lo personal, ganar mis mundos fue un gran honor, eh, de verdad como te dije nunca me había visualizado como, como reina, nunca me había pensado que, como que iba a participar en un concurso yo siempre decía, no, eso no es lo mío me gusta más el modelaje que ya tengo varios años eh, como modelo profesional y de verdad que eh, es algo que yo siempre me, me decía a mí misma y siempre es el consejo que le doy a la juventud es de lanzarse a hacer cosas nuevas, a tratar cosas nuevas porque uno nunca sabe eh, pues, la, lo que vaya a poder a, a cumplir eh, para el país tener una chica con pelo rizado yo creo que es un avance por el tema que todavía has mencionado de que aquí todavía no es tan aceptado el pelo rizado y en el, y en el internacional, todo el mundo conoce a mi Peña, todo el mundo conoce a la República Dominicana porque ya cuando uno está en el extranjero no es mi Peña, es ¿República Dominicana? Sí, así dominicana, Así es que nosotros nos referimos ya por, sí, el claro, país, por el país y todo el mundo sabe quién es eh, República Dominicana por el pelo rizado, por el tamañote, ¿verdad? Sí. <risa> y pues esa es idiosincrasia y, y la algarabía de nosotros. En mi, una última pregunta de mi parte. Ya eh, tú ganaste el Miss Mundo República Dominicana, sí. esperas ganar el Miss Mundo, ¿verdad? El concurso Amén. ya ni, a nivel internacional. Pero una vez conseguido este primero, este primer logro, y en caso de conseguir el segundo, ¿cuál es el aporte a la sociedad que tú puedes hacer ahora, como en el Mundo de la República Dominicana, y una vez ganando el concurso a nivel internacional? Bueno, trabajar con mi causa full, eh, desde el principio fue mi motivación, la inclusión de las personas con síndrome de edad en nuestra sociedad, ya asumiendo el cargo de mis Mundo Internacional, también sería trabajar por los sueños de mis compañeras, que también llevaron sus causas sociales, eh, seguir trabajando pa para eso, aportar en el país, de que en cada rincón del mundo se sepa eh, sobre la República Dominicana. Muy bien, excelente. Estoy buscando eh, las redes tuyas para ponerlas a, a, en, en pantalla en... En mi peña, ¿verdad? Sí, así es. Con dos en, M. Mi pena, en mi peña, en mi peña. E M M Y P E N A rayita abajo en Instagram. Ahí me pueden seguir y pueden pues Darle seguimiento a todo lo que va a estar pasando con la competencia internacional que se va a llevar a cabo nuevamente en Puerto Rico este 16 de marzo. 16 de marzo. Así que pendientes 16 porque esto todavía no ha acabado y necesito que ustedes me ayuden claro. a decir República Dominicana sí. conmigo. Claro, Voy a, a mandar la imagen, muchachos, a, a la tablet de Yerjan para eh, aprovechar ya que estamos aquí con Enmi presentar sus redes, ¿verdad? Sí. Se puede hacer. Eh, para que la gente pues siga te siga, eh, como bien decías, eres una representación del país, ya no solo es en mi peña eh, dominicana de San Francisco, la provincia, ah, es República Dominicana es. en el exterior y lo que hagas estará plasmado como una como la República Dominicana. Eh, mira las imágenes ahí, las redes, el Instagram, tú misma, pues, decirle a la gente que te siga para que sigan, pues, de todo el concurso y demás. Claro que sí. Los invito a todos a seguir mi trayecto como embajadora de la República Dominicana en el exterior y, pues, que me acompañen nuevamente este 16 de marzo, día antes de mi cumpleaños, y vamos a ver wow. si me doy ese regalito a mí, se lo doy al país también, de que me apoyen, que apoyen la República Dominicana y que juntos sigamos República Dominicana. Excelente, un mensaje en okay. mí para todas las jóvenes y todas las damas y todo el pueblo de San Francisco, la provincia y todos los dominicanos que nos ven en el exterior. Bueno, primero quiero darle las gracias a todos mis tuartianos por siempre apoyarme y por siempre estar ahí, eh, pues, Dándome palabras de aliento y apoyándome y a las chicas, eh, nuevamente reitero que es algo, un consejo que me doy a mí misma siempre es de lanzarse a tratar cosas nuevas, a dar eh, ese paso de, a, de querer eh, uno pues seguir adelante en sus vidas sin temor a nada, que para atrás ni para coger impulso. Así que láncese, tome, tome las riendas de su vida y pues siga luchando por sus sueños. Excelente, en mis eh, muy bonitas palabras eh, decir acá que es una persona muy dulce, eh, sí, muy, si chévere, se, si, muy chévere, puede, chévere. muy chévere, sí, muy dulce, chévere. Claro, se, claro. Se, me gusta se la resuelve. naturalidad con Exacto. la que ella se expresa sin utilizar palabras reduzcadas que el pueblo no entiende, no, no. porque nosotros somos dominicanos y nos entendemos claro así. Que sí. vamos yo a lo que quiero es que la gente se sienta identificado conmigo claro. y que sepan que yo soy duartiana, tierra de gigantes que por cierto. De, ¿De qué sector tú eres? San Francisco de Macorís, allí donde estaba la Guira. Ah, sí, el centro y... de la ciudad. Claro, <risa> <risa> <risa> Jamie, excelente, muchísimas gracias. Nuestra candidata, nuestra representante al Miss Universo. 15 de, ¿16 de marzo? 16 de marzo. 16 de así marzo es. estará representando por En Puerto haya, Rico, así que los Puerto invito Rico. a que den ese voto Y que nos traiga común. esta corona. <risas> eh, éxitos, y uh -huh. desde acá pues te estaremos apoyando y haciendo la votación, ¿verdad? Porque hay que votar. Así a, a es, en la... mi Instagram está toda la información perfecto, por la aplicación perfecto. de Mobstar, pueden seguir votando por la República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias.